Gracias Nayeli, claro que sí pasamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Arrancamos el fin de semana, seguramente usted ya tiene planeada alguna actividad al aire libre y le comento que el ambiente caluroso va a continuar para esta tarde. La temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados, cielo medio nublado a estas horas de la mañana, por la tarde completamente soleado, el pronóstico de lluvia es bastante bajo, la humedad relativa en 54%, ya a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura marcando 28 grados centígrados sin pronóstico de lluvia y la humedad relativa de 63%. Le comento, para García la temperatura máxima llegando hasta los 33 grados centígrados, también para Santa Catarina 23 como mínima, San Pedro 34 con 24, al igual que para Santiago en Escobedo la mínima de 25 con máxima de 34 grados centígrados, para San Nicolás, Guadalupe máximas 34, en Juárez y en Apodaca la máxima alcanza grados centígrados con mínima de 24 a 25 grados, cielo medio nublado por la tarde despejado, pesquería 36 con 25 y para el municipio la temperatura máxima llegando hasta los 36 grados centígrados con mínima de 25. También le comento el índice de radiación solar es viernes, seguramente como ya le comentaba, usted tiene alguna actividad al aire libre, solamente a extremar precauciones porque al momento se encuentra en nivel 12, esto quiere decir que muy alto, así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados y también aplicarse un bloqueador solar. Para el día de mañana sábado amaneciendo con temperatura de 23 grados centígrados por la tarde el termómetro llegando hasta los 39, a 40 grados centígrados que se eleva la sensación térmica, se puede sentir hasta 42 grados, un cielo completamente despejado también para el día domingo 39 con 24, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante el día lunes cielo medio nublado por la mañana pero va a continuar el calorcito la máxima de 38 con mínima de 24 grados centígrados el día martes y miércoles cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia se mantiene activo, esto en un 10 en un 15% la temperatura máxima de 35 a 36 con mínimas de 22 a 23 grados centígrados le comento las temperaturas y condiciones para la República Mexicana en Tijuana para este viernes la máxima llegando hasta 24 grados centígrados con mínima de 15 un cielo completamente despejado también para Chihuahua en Torreón en Mazatlán las temperaturas máximas 26 a 35 grados con mínimas de 15 a 21 grados Celsius para Guadalajara cielo medio nublado al igual que para Acapulco para Celaya que va a continuar el ambiente caluroso pero por la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas, oscilando el termómetro de los 14 a los 15 grados centígrados en Reynosa, cielo medio nublado 34 con 25 grados en Veracruz, cielo medio nublado también para Mérida y como habrá un canal de baja presión para Cancún para Tuxla Gutiérrez se activa el pronóstico nuevamente de precipitaciones la temperatura por la tarde superando los 30 grados con mínima de 24 a 26 y también para el territorio tejano va a continuar el ambiente caluroso de 30 a 34 grados centígrados para El Paso y también para Macal, en Texas. Y ya por último, le informo que para este viernes la luz solar, la salida a las 7 con una hora y a la puesta a las 20 con 15 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente viernes.